En día, el cuello más colorido del año aquí en Ciudad de Sanigüeyo, ¿qué opinas? Sí, claro que sí, te sabes, así va a ser de 700 millones de años. Mira, aquí se les compartimos con más justicia de futuro. Sí, ahí está, con su fiel compañero, un día de mapache para mi blog? Observa eso, Jack, la multitud de fanáticos corre de un lado a otro para poder verlos de nuevo. No Creo que una laga fija gigante viene hacia nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece esa atención? El despido es una especie de aventura de acción. Así que tiempo mi video, al fin capturado. Ahora voy a poder poner mi apólico y seguir este plan en acción. Pronto estarás acabado mi cuando movimiento. Bien Chuck, menos que se hace el mago, creo que seremos de... magos Red. Chuck, hay que pelear con esa lagartija. Chuck, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no usan esa cosa? ¿Qué les parece? Chuck, dispárame con ese rayo con música de y Boyyibod, seré gigante y derrotaré al villano. <risa> Muy bien, Chuck, vamos tras la lagartija. <risa> Está bien, doctor cerdo, Deténgase ahí. Es que había en la sopa del pollo gordo. Solo tomé muchas multivitaminas, ahora me das pacíficamente o tendré que ser rudo. Vamos Jack, disparale a la lagartija. Buen trabajo, Red. Salvamos ciudad. Ahora puedes dispararme con ese rayo. Bueno, ahora tengo un dolor de cabeza pero solo pequeño.